Es muy importante eh, los logros que hemos venido avanzando en sus diferentes líneas de nuestra ciudad, indudablemente este es un tema que a nosotros nos gusta, que nos apasiona, pero además yendo un poco más allá, es por la, la dinámica que se vive dentro del tema de turismo. Hoy en, este, en esta primera submesa ustedes pueden ver y pueden apreciar eh, la cantidad de gente de los diferentes gremios que nos acompañaron en esta reunión.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 De Bello, una ruta obligada para el turismo de aventura, el deporte extremo, disfrute de la cultura y el ecoturismo. Hoy es nuestra primera reunión ordinaria con todos los entes eh, que están presentes, que están todas las empresas, las eh, agencias de viaje, los bancos, eh, la policía de turismo, eh, cultura, educación, todos ellos eh, trabajan conjuntamente y organizan acciones para mejorar nuestro turismo en nuestro municipio de Bello una iniciativa que con ella llevamos aproximadamente dos años, pero que empezamos con cinco o seis personas, y hoy vemos como 40 o 50 personas ya hacen parte de este tema que nosotros queremos llevar, no solamente a nivel departamental nacional, sino internacional. Nos vinculamos a esta mesa para aportar, para co-crear y para ayudar en todo este nuevo proceso que se viene para Bello en todo el tema turístico. Tienen importantes atractivos, tienen, eh, vemos que todo... Eh, los gremios y los actores del turismo eh, están acá y realmente somos uno más que quiere aportar, que quiere ayudar al crecimiento. Estamos presentando lo que es el mapa de nuestro municipio de Bello y del de área metropolitana para que todos los turistas lleguen a nuestro municipio y conozcan de la mano dónde llegar. Están con dirección y está en la parte, en una plataforma, en el internet, donde ellos puedan acceder a esa información. Sí, somos una agencia operadora de turismo que lleva por nombre Cultura Viajes As. Estamos Perfecto. ubicados acá en el municipio de Bello y tenemos como objetivo también promocionar la zona. Manejamos turismo receptivo, donde traemos turistas y damos a conocer las potencialidades que tenemos como municipio y como zona norte.